Bueno espero que todos se encuentren muy bien, el día de hoy tenemos un Samsung A30 con una falla bastante común, vamos a conectar el teléfono y les voy a mostrar lo que me aparece en pantalla. En este momento en la máquina el consumo es cero y por ende no va a cargar, ahí vemos la alerta de temperatura, vamos a abrir ese teléfono con bastante cuidado, les voy a mostrar... ¿Qué sucede con estas tapas de color blanco, ahí podemos ver que se rompen, hay que tener bastante cuidado porque muchas veces la pintura se queda pegada en el marco y se nos puede dañar como en este caso. O a veces por muy cuidado que uno tenga ya no hay nada que hacer, estas tapas siempre les pasa lo mismo. Vamos a terminar de desensamblar el teléfono para continuar con la reparación. ya el cliente nos comentaba que efectivamente el teléfono se le había mojado entonces vamos a proceder a revisar a ver qué tanto daño hay por la humedad que podemos ver la placa de carga que si sí tiene zarro entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar el puerto y voy a probar una placa nueva para ver si me empieza a cargar y ya proceder a reparar la placa original Si tú estás iniciando a soldar, yo te voy a recomendar cubrir el micrófono. Yo lo hago con esta cinta de aluminio que me sirve para aislar el micrófono, que no se me vaya a dañar. Vamos a proceder a utilizar el método del cautín a unos 450 grados con esta barra de estaño. Vamos a eliminar el puerto rápidamente. Esto me toma alrededor de un minuto, minuto 20, para poderlo sacar completo sin tener tantos riesgos, no tener que utilizar la estación y darle tanto calor a la placa ese alambre de estaño lo venden en las ferreterías. vamos a hacer un muy buen mantenimiento vamos a dejar todo bien limpio ya que esa resina se pega aquí vamos a utilizar la malla para desoldar para dejar todos los puntos libres del exceso de estaño que sea mucho más fácil soldar y ubicar el puerto nuevo en este caso no voy a cambiar aleación voy a utilizar un estaño bastante normal marca Mechanic y les voy a mostrar el proceso que es muy rápido, voy a cambiar los aislantes para dejar todo bien limpio y seguir soldando. Bueno aquí lo que vamos a hacer es sencillo, vamos a alinear bien el puerto, vamos a empezar a soldar con este estaño que es bastante sencillo, es marca Mechanic. Vamos a soldar punto por punto, si en algún momento los puntos se unen podemos separarlos con la malla para desoldar, vamos a dejar todo bien limpio para proceder a probar a ver si ya eliminamos la falla que tiene con solamente cambiar el puerto luego de haber revisado que todos los puntos estén bien soldados vamos a probar bueno lo intentamos bueno ya como pudimos ver Cambiando el puerto no solucionamos el problema, entonces lo que vamos a hacer es aquí tenemos la otra placa que nos va a servir para comparar los voltajes, ver que todo esté en orden, también tenemos el plano que está en internet, que es un plano bastante sencillo, vamos a tomar unas medidas de continuidad, también vamos a aprovechar, ver, leer un poquito en internet y ver que ya la solución está posteada, ya otro colega hizo el trabajo, vamos a proceder a hacer un puente desde la resistencia hasta el punto 9 desde la derecha hacia la izquierda y vamos a ver qué tal nos va esta placa de carga se podría cambiar completa en mi caso yo siempre trato de reparar las originales y ver si tienen solución siempre es bueno dedicarle tiempo al trabajo Siempre es bueno practicar y todo esto nos sirve para ir mejorando las técnicas. Recuerden cuando manipulen el cautín cerca al conector no ir a recostarlo porque lo pueden derretir y ahí ya nos tocaría cambiar también el conector. Siempre es bueno dejar todo bien limpio. En el momento de limpiar el puente hay que tener bastante cuidado porque es muy pequeño y se puede reventar. Y nos va a tocar hacerlo otra vez desde el principio. Vamos a revisar y ahí ya tenemos el punto listo. Vamos a probar. Bueno aquí lo vamos a poner a cargar, vamos a ver si ya se eliminó la falla, efectivamente vemos el consumo 1.1 y en carga rápida vamos a ver 1.8 a 1.6 ampera, a 9 volts que es muy bueno ya estaría cargando. Vamos a utilizar máscara V para dejar todo bien limpio, bien sellado, eh, recuerden que esto es opcional, yo por lo menos las utilizo para que no se pierdan. La verdad estas máscaras duran muchísimo, vamos a probar para finalizar, darles las gracias a todos, ya somos más de 4.000 personas apoyando la página, vamos a seguir haciendo videos, vamos a seguir compartiendo, recuerden que tenemos un grupo de apoyo en Whatsapp y todos los días vamos a subir contenido referente a las reparaciones, si usted tiene alguna pregunta, comente si ya le ha pasado, cómo lo ha solucionado. Y un gusto haber compartido con ustedes Nos veremos pronto